En hiperlimpieza contamos con un catálogo de manguitos desechables de varios materiales y colores aptos para centros sanitarios o industria alimentaria, bodegas, mataderos, piscifactorías, cárnicas o bebidas. En primer lugar encontrará manguitos ajustables de polietileno, un tipo de plástico altamente resistente para protección ante riesgos menores. Podrá elegir entre manguitos con el plástico sellados a máquina o de forma manual. El sellado manual proporciona mayor calidad y seguridad. Están disponibles en diferentes colores y galgas, de 80, de 120 y de 160. A mayor número, mayor grosor y, por lo tanto, más resistencia. Después podrá encontrar manguitos de polipropileno plastificado con polietileno, hipoalergénicos, transpirables e impermeables. Cuentan con elásticos y están disponibles en dos colores. Contamos con manguitos ajustables azules de 35 gramos de SMS, material formado por tres capas, siendo la interior de microfibra y las exteriores de tejido sin tejer muy resistente y cómodo. También disponemos de manguitos blancos fabricados en polipropileno de 30 gramos, seguros y también con elásticos en los extremos. Finalmente podrá encontrar una selección de dispensadores de acero lacado y acero inoxidable para cofias, manguitos, calzas y cubrezapatos de diferentes tamaños y colores.